que justamente estoy deseando hacer esta pregunta y es la de ¿el liderazgo es uno, eh, lo ejerza un hombre o una mujer de igual? ¿No hay distin distinción de género en este, esta cuestión? ¿O podemos hablar de un liderazgo femenino? Que en el fondo un poco es la, la cuestión que, que de base. Si estamos diciendo, bueno, a ver, hay algunas diferencias en competencias que pueden tener hombres o mujeres, pero no, no, no tiene por qué ser mucho diferenciador, ¿no? Que ser una mujer no, no te implica que no sepas tomar decisiones relevantes o que yo qué sé cosas que se le, se le imaginan a, a, o se, se esperan de, de un hombre por lo tanto si eso es así no, tenemos, no podemos hablar de un liderazgo específicamente femenino o sí podemos hacerlo existe un liderazgo femenino qué se diferenciaría de un liderazgo masculino si es que es así a pero ver Roberto yo creo que eh, pero... no no yo creo que lo hemos explicado las tres un poco esto no al final de lo que lo que se trata realmente es que tienen que llegar más mujeres a puestos de dirección porque es importante visibilizarles, porque van a hacer un trabajo y van a aportar muchísimo, porque es además la lógica natural por la representación que tienen en las bases, y yo creo que, eh, que y porque además yo creo que están trayendo las mujeres un estilo de liderazgo que va a contribuir a afrontar los retos que tenemos por delante, por lo que digo, porque están abandonando. O sea, ¿existe un liderazgo femenino? Yo creo que no. A mí no me gusta nada esas etiquetas, no me gusta nada cuando hablamos de la feminización del sector como si fuese una cuestión eh, vinculada a, a, lo, a lo negativo. ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es, a ver, aquí hay una realidad. Aquí hay, hoy en día, muchas mujeres profesionales en nuestro sector. Es así. Y hay muchas mujeres profesionales en nuestro sector que están aportando muchas cosas. Como dice Salvia, no todas querrán llegar a puestos de dirección, pero muchas sí. Y creo que en las organizaciones, cuando se trabaja este tema, aparecen muchas mujeres que pueden asumir y, puede, y van asumiendo puestos de dirección. Y van a desarrollar un estilo de liderazgo distinto porque están haciendo un estilo de liderazgo en el año 21, en el siglo 21, en una realidad del tercer sector de la sociedad distinta a ese estilo de liderazgo tradicional. Creo que un hombre hoy en día con 25 o 30 años que accede a un puesto de dirección no lo va a hacer eh, con el mismo estilo que un hombre de 30 años de hace 30 años. Entonces, creo que es importante que hablemos en clave de, de, de que se vayan incorporando y visibilizando las mujeres en los puestos de dirección. Así, que luego solo queremos hablar de una etiqueta con liderazgo femenino, Mira, a mí me parece que eso no nos va a hacer, eh, creo que eso no nos va a ayudar a empujar a mujeres hacia el mundo de la dirección, yo creo, ¿eh? entonces yo no hablaría de un liderazgo femenino, sé que es reduccionista, sé que en muchas maneras salen, muy, salen artículos, salen publicaciones, se, hay sesudos, ensayos en este tema pero eh, yo creo que defendería incorporación de las mujeres a los puestos de dirección esto es yo lo que, lo, que, lo que yo realmente defendería no que exista un liderazgo femenino yo cuando tenga un hombre que sea mi jefe ¿eh? en X contexto, pues quiero que ejerza el estilo de liderazgo que va en línea con un liderazgo consensuador, de apoyo, de empatía, de escucha, de personalización. Entonces, en ese sentido, yo creo que las mujeres que estamos accediendo a puestos de dirección, estamos llevando eso en nuestro bagaje y lo estamos aplicando al puesto de dirección. Además, ¿por qué se habla de un liderazgo femenino y no se ha hablado hasta ahora de un liderazgo masculino? Es decir, ¿por qué la necesidad de hablar ahora del liderazgo femenino? ¿Por qué? O sea, yo, yo creo que volvemos otra vez a, a, al contenido, al subsuelo y a, y a veces a lo, a lo que encorseta para, para poder interpretar la realidad. ¿O es que necesitamos interpretar a las mujeres que son líderes uh -huh. no, y, no, y no necesitamos interpretar a los hombres que son líderes? ¿Por qué vamos a tener que interpretar a las mujeres para cosificar en una categoría las cosas que hacen? Hombre, ya vale. Uh -huh. Sí. No, ya ves, Roberto, que en, este, en esta conversación... A ver, yo no defendía ninguna posición, ¿eh? O sea, solo era, era la, la pregunta, porque claro, si como en el estudio este de, de Reas, las propias mujeres se autoperciben de una manera diferenciadora de los hombres pues esto te puede dar lugar a pensar, ah, bueno, pues entonces debe haber un estilo de delegado que es exclusivamente femenino, que tiene unas competencias dadas y carece de otras, como los hombres pueden ser compet competentes en unas cosas y carecer de otras. Mira, eh, esto me pero... suena a mí a veces a la, a la polémica de las ciencias y las letras. ¿Sabes? Cuando eliges hacer ciencias, eh, que eres muy lista o eres muy listo y cuando eliges hacer letras, bueno. O sea, yo creo que esto no nos ayuda a nadie. O sea, al final... Eh, desde todas esas perspectivas estamos aportando y es importantísimo hacer esa visión. Eh, nosotros en salud, ¿no? Hay esta corriente de humanización del ámbito de la salud. Eh, o sea, no se está hablando tampoco de hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que aquí es detentar el poder. ¿Quién está detentando el poder? ¿Y, y por qué las mujeres no están llegando? Y cuando lleguen las mujeres, eh, o sea, o cuando lleguemos, otros dirán también que lo estamos haciendo muy bien, la fulana, la mengana, o esta entidad que viene está dirigida, o la otra no. Lo que y acá pasa es que hay mujeres ¿Qué? que no lo hagan, ¿no? O sea, yo esto... eh, aquí hay otro elemento que también nos está encorsetando, y es la, esta necesidad de, venga, que lleguen las mujeres. Es que las mujeres ya han llegado algunas. Entonces vamos a hablar de las mujeres que ya han llegado también. Porque es que han llegado algunas que faltan, es decir, que en estas eh, cuotas de, de representatividad y, como decía antes Itziar, eh, estamos en un sector donde mayoritariamente intervienen mujeres y, por tanto, la cuota de representación debiera ser otra, pero es que hay mujeres ya que están en puestos de liderazgo y, a veces, como que nos ponemos también eh, expectativas por encima de esto, ¿no? Pero es que ya hay mujeres que están o que estamos... Hablemos sí, de las personas. Que, que estaban menos visibilizadas, ¿no? Hablaba también al principio Carmele de buscar claro, que el resto de la gente también vea que hay referentes, que se puede eh, desarrollar una vida y ser directiva de una organización, ¿no? Esto y también es posible y, y, y atenderles. No sé, y hacer todo eso, ¿No? es. eso es, sí. sí, sí, sí. Vale, pues la una y diez, eh, igual lo dejamos aquí ya, llevamos más de, más de una hora, o sea que todo pues da para la... mucho, ¿eh? Sí, da, da, da sí, para sí, mucho, sí. da para mucho. Pero bueno, yo creo que una hora de grabación ya es bastante... Tendría alguna pregunta más que haceros, pero creo que se nos, se nos va, se nos va el... esto de hora y además es que ya os he entretenido bastante más de lo que os dije en, en su día. Que Carmele y Chiar, Salvia, un millón de gracias. Eh, personalmente, de vez en cuando hacemos este tipo de conversatorios y este particularmente me ha parecido muy interesante porque además, no sé, ha habido mucha... Mucha, ha fluido bastante la conversación ¿no? entonces eso es como muy interesante yo, vamos, me quedo muy satisfecho espero que os haya sido interesante también para vosotras Sí, sí, sí, bueno, Muy la y Salvia, sí Por sí, desgracia, exacto. en el futuro seguiremos hablando de este tipo de cosas Sí, sí, sí Pero bueno, nunca está de más